Grandes acontecimientos en la historia de Tuxpan. Aunque se menciona en forma aislada que Tuxpan ya existía en el año 1500 antes de nuestra era, la información que aparece en mayor número de fuentes señala que alrededor del año 1000, bajo los toltecas, la población tomó el nombre náhuatl de Tochpan. En los lienzos de Tuxpan aparece el conejo, Touchtli, sobre el indicativo de lugar, pan. Este lugar estaba en la ribera sur del río, un poco antes del estero Las Cañas, por lo que probablemente se trata de lo que actualmente se conoce como Las Grutas, un lugar con un cerro en forma de media luna que forma una especie de escenario natural que permite escuchar con claridad lo que se dice en la parte superior del cerro, por lo que probablemente sirvió como centro ceremonial. En este lugar se han encontrado gran cantidad de piedras de cerámica y algunas puntas de lanza y cuchillos de obsidiana, así como piezas de oro, jade y turquesas. Investigaciones recientes indican que Tochpan fue el lugar donde vivía el jefe que ejercía el poder político, en Tabuco estaba asentada la élite gobernante y Tumilco estaba especializado en la producción agrícola. Alrededor del año 1100 Tambuc fue la capital del territorio de Tochpan. Tambuc es una palabra de lengua huasteca o tenec que significa siete lugares. Es uno de los antecedentes de la actual ciudad de Tuxpan, aunque antiguamente se encontraba del otro lado del río. De acuerdo con las recientes investigaciones realizadas en lo que aún se conserva del sitio arqueológico de Tabuco, la última ocupación registrada en uno de los conjuntos habitacionales ha sido fechada alrededor de 1409. La Triple Alianza conquistó esta zona de la Huasteca y usaron el nombre Tochpan, que quiere decir lugar de conejos y que a la llegada de los españoles pronunciaron como Tuxpan. La fecha propuesta para la primera conquista de Tochpan es entre 1429 y 1439. Según Istlizóchit, Netzahualcoyot conquistó las provincias de Tochpan y Siucoac y nombró a sus mayordomos aunque las fuentes tenochcas la atribuyen a Moctezuma y Juicamina. Al parecer, la motivación más importante para la conquista y sujeción de la huasteca, fue el asegurar el abastecimiento de alimentos durante las crisis agrícolas futuras y evitar catástrofes similares a la famosa hambruna en el Valle de México en 1454. Así se lleva a cabo, entre 1449 y 1454, el ataque del ejército tenochca contra Sicoac, Temapachco y Tochpan, dando como parte del botín, los prisioneros que fueron sacrificados en ocasión de la inauguración del Temalacat de Moctezuma I. Bajo el reinado de Azayacat, entre 1469 y 1481, se vuelve a conquistar la costa del Golfo Norte hacia el final de su mandato, marcando la era de Tenochtitlán al frente del imperio en esta región, venciendo y conquistando los pueblos huastecos de Zapotitlán que cae entre 1479 y 1480, al igual que Tochpan y otros más. El 25 de agosto de 1499 los conquistadores mexicas dibujaron el Códice Tuxpan para llevar un registro de los tributos que debía entregar cada población al Imperio Azteca. En el Códice Mapa Local de los Lienzos de Tuxpan, libro de Melgarejo Vivanco de 1970, las flechas y el escudo que se encuentra al centro significan que fueron obligados por la fuerza de las armas a entregar una cantidad de tributo de diferentes materias primas. La tributación principal y más numerosa de Touchpan se daba en artículos de producción y manufactura local, especialmente el algodón en forma de mantas blancas, 6.400 mantas al año, pero también 800 huipiles al año, 400 maxtles al año y sobre todo mantas coloridas y con diseños espellales de varios tamaños, 400 al año, así como trajes de guerreros con sus rodelas con plumas y 20 cargas de plumas blancas y moradas. El 20 de mayo de 1527 Nuño Beltrán de Guzmán tomaba posesión como gobernador de Pánuco e iniciaba la inicua venta de huastecos a precio de regalo, lo cual trajo como consecuencia la caída de la población. El encomendero Andrés de Tapia comentaba sobre Tuspa. Este pueblo se despobló y se pasaron los naturales a la estancia de Tomilco. Son 11 estancias.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 Desde 1786, con la creación de intendencias en la Nueva España, Tuxpan perteneció a la de Puebla, lo cual le dio salida al Golfo de México. Después de la independencia, en 1826, Tuxpan fue reconocido como uno de los departamentos del Estado de Puebla. En los diferentes conflictos armados del país el puerto de Tuxpan fue abierto para recibir armamento y movilizar tropas, desde el principio de la guerra de independencia, durante la guerra de los pasteles, en la guerra contra Estados Unidos, durante la intervención francesa y también en la revolución. Carlos María Llorente, después de haber pedido ayuda a Cuba para combatir a los insurgentes, se unió al ejército trigarante con las tropas de la división a su cargo el 28 de agosto de 1821, fecha en que proclamó la independencia en el puerto de Tuxpan, de lo cual dio el correspondiente parte oficial a Agustín de Iturbide. La proclama del Plan de Iguala, realizada por Llorente en unión del Ayuntamiento de Tuxpan, se difundió rápidamente por toda la región, adhiriéndose a este pronunciamiento casi de inmediato la Villa de Huejutla y con ella las poblaciones cercanas. En 1829 la población de Tuxpan apoyó a Antonio López de Santa Ana con recursos monetarios y humanos para combatir la expedición de Reconquista de México liderada por el español Barradas. En 1830 la parte occidental de Tuxpan sufrió un gran incendio que consumió más de 200 construcciones.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 Durante el siglo XIX se incrementó el comercio marítimo de forma que se instalaron en Tuxpan consulados de Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Prusia, como se puede apreciar en un mapa publicado por Fajés. En 1853 se separa a Tuxpan del estado de Puebla y pertenece de nuevo a Veracruz. En 1865, durante el segundo imperio mexicano los estados fueron sustituidos por departamentos. Tuxpan fue la capital del departamento del mismo nombre. Esa fue la primera ocasión en que fue capital de un territorio de esa importancia que abarcaba desde el río Tecolutla hasta el río Pánuco.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 Al parecer el puerto de Tuxpan no se utilizó más para tráfico de altura al haberse recuperado las instalaciones del puerto de Veracruz por parte del gobierno de Venustiano Carranza, y al recuperar también Jalapa, la capital del estado volvió a esa ciudad. En 1914, el escritor, periodista y pianista tuxpeño Rafael Sánchez Escobar dio a conocer a las tropas revolucionarias que habían tomado la ciudad de Monterrey la canción La Cucaracha, la cual las tropas modificaron rápidamente en una versión donde se compara al traidor victoriano Huerta con una cucaracha que necesita marihuana para andar.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 para proteger sus pozos, ductos y refinerías en la región huasteca y de esta forma asegurar el suministro de petróleo y combustibles para las tropas de Estados Unidos y países del occidente de Europa en la Primera Guerra Mundial.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 El compositor veracruzano Carlos Arturo Bris nació el 23 de noviembre de 1917 en la ciudad de Tuxpan. Fue locutor en una radiodifusora local. Su bolero, Encadenados, fue grabado en 1955 por los tapatíos Hermanos Reyes y popularizado en 1956 por el chileno Lucho Gatica. Otras canciones suyas son, Daño que cantaron los Panchos, Enemigos que grabaron los hermanos Reyes y Ni un poquito que cantaron los Dandys.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 Armando de Deschamps López, quien nació en Tuxpan, ocupó el cargo de gobernador provisional del estado de Veracruz en 1919, en sustitución de Cándido Aguilar, a quien devolvió el poder finalizado su mandato provisional, el 6 de enero de 1920. A partir de 1920 se instalaron cuatro refinerías en la zona de Puerto Lobos, y frente a Tamiagua, además de las que existían en Tuxpan, las cuales utilizaron los primeros ductos submarinos en el mundo, para exportar el petróleo y combustible sin pagar impuestos.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 El 17 de octubre de 1920 se estrenó el cortometraje documental de cine mudo en blanco y negro titulado, La industria del petróleo. Producción de la Secretaría de Industria y Trabajo, dirigida por Adriana Heller, mujer pionera del cine en México, que fue filmado en Tampico, Tuxpan y Veracruz, entre otros lugares. Esta fue la primera ocasión en que se realizó una filmación profesional en Tuxpan. Luego habría muchas más películas y documentales filmados aquí. El 3 de abril de 1921 nace el destacado catedrático e investigador y más grande experto en el liberalismo mexicano. También hizo carrera política con puestos de gran importancia durante siete gobiernos de la república. Iniciador de la apertura democrática que llevó a México a la alternancia en el poder que vivimos desde el año 2000 en la presidencia. En 1921 se realizó el primer vuelo comercial en la República Mexicana en la ruta México-Tuxpan-Tampico.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 Ingresó al Colegio Nacional el 4 de abril de 1960, y en 1967 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, los dos mayores reconocimientos que un científico mexicano puede recibir de su propia patria. Durante 1923 se agotó la mayor parte del petróleo de la zona norte de la Faja de Oro, por la sobreexplotación de pozos petroleros que fueron perforados muy cerca unos de otros. El 8 de enero de 1924 nace Julián Adem -Chain, quien fue ingeniero civil, matemático, geofísico, investigador, catedrático y académico mexicano de padres libaneses. Trabajó en la investigación de un modelo termodinámico del clima, mediante el cual se puede calcular la temperatura estacional anual. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1976. En 1925 Lázaro Cárdenas regresó a Tuxpan y se hizo cargo de la jefatura militar de la Huasteca. En Tuxpan vivía entonces su amigo y guía el general Francisco J. Mújica y en su compañía por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, fueron detenidos en las puertas de las compañías petroleras que cerraban los caminos hasta que llegaron los guardias de estas empresas a abrirles el paso. El 8 de marzo de 1927 nace Hugo Avendaño Espinosa, barítono y actor mexicano reconocido a nivel mundial como uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular mexicana. Comenzó su carrera como cantante de ópera y a partir de 1955 empezó a inclinarse por el canto profesional en el género de la música popular romántica mexicana, presentándose y actuando en la radio en la XCW y en la televisión con la televisora Telesistema Mexicano. Recibió a lo largo de su carrera alrededor de 90 premios. En 1927 se realizó en Tuxpan el primer carnaval con desfile, de forma no oficial y al año siguiente el primero reconocido formalmente. La primer reina fue Carmen Fano.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 En mayo de ese año se reunió durante 10 días en la que había sido la casa de visitas de la compañía petrolera El Águila en la Barra Norte con sus principales asesores y especialistas en el ramo petrolero para decidir qué hacer con los bienes de las empresas expropiadas para evitar que quienes trabajaron en esas empresas perdieran sus empleos y que el país se quedara sin combustibles y lubricantes y ahí tomó la decisión de crear Pemex, la cual se concretó el 7 de junio de 1990. 1938 con la fundación de la empresa del gobierno. El 10 de agosto de 1940 comienza a celebrarse anualmente la feria más importante del norte de Veracruz, en la semana que cae el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, Santa Patrona de Tuxpan.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 Fue hasta 1946 que se terminó la carretera México-Tuxpan y eso facilitó las comunicaciones y transporte necesario para que hubiera un crecimiento económico acelerado hasta principios de los años 80. Aunque todavía pasaron muchos años hasta que se construyera el puente sobre el río Tuxpan. A principios de los años 50 se construyeron las escolleras del río Tuxpan con las rocas que se trajeron en el ferrocarril que iba a la Guadalupe. Estaba planeado que también se conectara a las vías férreas en Honey, Puebla, para llegar desde ahí a la Ciudad de México y también a Magosal, para ir de ahí a Tampico. Estos proyectos no se concretaron por falta de recursos. En 1953 una película con escenas filmadas en Poza Rica y Tuxpan ganó los premios Ariel a Mejor Película y Mejor Director. El papel principal lo interpretó Dolores del Río, habiendo regresado a México después de sus éxitos en Hollywood.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 Dicha unidad fue una de las más completas a nivel nacional en aquel tiempo y contaba con albercas para natación y clavados, así como canchas de voleibol y básquetbol, las cuales han sido rehabilitadas y hasta la fecha siguen en operación. El 31 de mayo de 1974 el puerto de Tuxpan finalmente se habilitó de forma definitiva para tráfico de altura, mixto, de cabotaje y pesca, después de más de 150 años de aperturas y cierres. Desde entonces se ha mantenido el dragado anual del río, lo cual probablemente ha ayudado a que haya inundaciones con menos frecuencia.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 Manuel Cortina Martínez nació el 21 de julio de 1983. Es el deportista de Tuxpan que ha obtenido más medallas en competencias internacionales. Tres oros y un bronce en los Juegos de Río 2007. Dos oros y una plata en los Juegos de Mayagüez 2010. También participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.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 La cultura tuvo un fuerte impulso a nivel local con la creación de Casa de Cultura en Tuxpan por la doctora Pilar Mar el 11 de septiembre de 1990. Ahí se han formado varias generaciones de artistas tuxpeños y algunos de ellos incluso han tenido oportunidad de llevar a Europa la música y bailes típicos de la región.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 En el álbum, Romances, del cantante Luis Miguel, grabado en 1997, que recibió el premio Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, se incluyó la canción, Encadenados, del compositor tuxpeño Carlos Arturo Brice.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 La película Roma, del director Alfonso Cuarón, se estrenó en Netflix el 14 de diciembre del 2018. Una parte fundamental de la historia sucede en la playa de Tuxpan, donde unos niños están a punto de morir ahogados y la trabajadora doméstica de la familia, que en realidad es parte importante de la misma, logra salvarlos. Esta parte de la película no se filmó en Tuxpan, sino en una playa de Tabasco. Estuvo nominada a premios Oscar en 10 categorías y ganó en 3 de ellas. En el 2019 entró en operación un gasoducto marino desde Texas a Tuxpan. Queda pendiente completar la construcción de un poliducto de Tuxpan a Tula.